Amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Me decía un miembro de nuestra audiencia, Marce, hace un programa especial, eh, esta naranja es la naranja número 200, la que viene. Bueno, vamos a hacer una naranja especial eh, llegando ya a los 15.000 suscriptores. Estamos ahí, nos faltan apenas unos 100 y ahí estamos. Eh, desde ya les agradezco el apoyo de todos estos años. Pero Marce, esto es Taller de Corte y Corrección. ¿Cómo aparece acá? un cuchillo o pinel, acá les voy a mostrar uno en vivo y en directo, lo tenemos acá, el mismo, el pinel número 8, ¿eh? el más habitual. ¿Esto que se es, encuentra cuchillero es otro canal? No, no, es taller de corte y corrección, ¿saben por qué? Porque pensando un poco en qué, en qué hacer para esta eh, naranja 200, pienso eh, hacer una, la que estoy haciendo ahora, totalmente envolvente del problema que a nosotros nos atañe. ¿Cuál es? El de inventar, el de escribir... Hay una cosa muy, pero muy, pero muy clarita. Fíjense, este cuchillo Opinel 8 es el más habitual de la firma Opinel. ¿Saben que en, en francés Opinel significa navaja? Eh? Este es como la gilet, ¿viste la gilet? La hojita a así quedó. Porque viene del año... 1890, son 128 años de producción, no trabajan con mano de obra esclava, elementos nobles como la madera, lo que nosotros pretendemos en nuestra literatura, y además elementos mínimos, ¿eh? metal, madera y todo combinado en nada más que, fíjense, acá tenemos estos cinco elementos, la hoja en sí, este agujerito pasa a este perno que está por acá, Acá tenemos un capuchón que va insertado en la madera y acá está la giratoria que permite bloquear la hoja de la navaja cosa que vos no, no te cortes los dedos. Que es así con esto que se gira. Un diseño imperecedero. ¿eh? Directamente acá la puedo cerrar de esta manera, tac, listo el pollo. Bolsillito, listo. ¿Por qué les muestro esto? Porque buscando una review de esta maravilla de esta maquinita preciosa encuentro que una de las personas que están haciendo reviews acá, unos escritores, eh, dice directamente lo siguiente. Dice, eh, qué bueno que hay un escritor francés ¿no? para hablar justamente acerca de un cuchillo francés, me parece lo más apropiado. Y cita a Antoine de saint supéry que es nada más ni nada menos que el gran autor de la ultra famosa y celebérrima novelita El Principito. ¿eh? ¿Qué dijo? Miren, con esto... Podemos hacer una naranja redondita para pensar en nuestro arte, qué es lo que nosotros estamos buscando. Dice que un diseñador sabe que ha alcanzado la perfección no cuando no tiene nada más que agregar, sino cuando no tiene nada más que sacar. ¿Eh? Es impresionante eso, porque uno dice, bueno, sobre todo el primer hizo. Bueno, vamos a empezar a poner cosas, tras cosas, tras cosas, para que se entienda bien lo que queremos decir. Y sin embargo, los gestos mínimos, esos cuentos que duran una página y media, dos como mucho, realmente se puede decir un montón, un montón de cosas. Esto valía con lo que decía un ruso sensacional llamado Anton Yehov, gran cuentista y gran dramaturgo. Yehov decía algo fundamental. Escribir, saber escribir es saber tachar. ¿Eh? Así que bueno, fíjense, reflexionemos en esto para toda nuestra carrera. Podemos parafrasearlo a este al autor de esta review diciendo que un escritor sabe que ha llegado a la perfección, no cuando no le queda nada más por agregar, sino cuando no le queda na nada más por sacar. Esto va en línea también con Hemingway. ¿Eh? Hemingway decía que el, el respecto del viejo y el mar, una novela, pero bien, bien cortita, decía: Yo conozco la aldea de pescadores en donde en Cuba, en donde ha ocurrido la acción de mi novela, eh, he visto ballenas aparearse, conozco anécdotas. Si, si pusiera todo lo que sé, tendría un libro de mil páginas más o menos. Ahora, no le interesaba precisamente decir todo lo que sabía. El gran, el gran novelista, el gran cuentista, el gran narrador, dejan más preguntas que respuestas por el camino. Piensen en eso. Con esto coronamos... Cinco años de trabajo, el primero de marzo cumplimos cinco años y siempre buscando eso, corte y corrección. Hasta, digamos, el momento que uno dice, bueno, ya no puedo sacar nada más, ahí mande a concurso sus cosas. Muchachos, bueno, eh, muchas gracias por todo, la verdad que estoy recontra contento. Creo que es el programa número 777, el de todo lo que sí, exactamente, como ustedes lo han oído, 777 programas. Nos vemos entonces, si Dios quiere, la semana próxima y que tengan todos una muy, pero muy feliz Pascua. Hasta pronto y siempre por arriba. Chao, hasta luego.